BioM es una empresa biotecnológica que desarrolla biomateriales para la industria de la nueva generación. Utilizamos la capacidad productora de microorganismos para desarrollar aplicaciones y productos en sectores muy diversos. Y lo hacemos con los requerimientos de que sean 100% sostenibles, ecológicos, sin componentes de origen animal, veganos, etcétera. Los pilares tecnológicos de BIOM son tres, fundamentalmente. El primero, que hemos desarrollado nuestro propio medio de cultivo para alimentar los microorganismos productores, Ficogenic Growth, es un medio universal y de alto rendimiento. El segundo, también hemos desarrollado nuestra propia celulosa bacteriana, Nanulos, que nos sirve de vehículo para muchos de los usos y aplicaciones de estos productos. Y el último, nuestro expertise en procesos de mutagénesis para desarrollar cepas hiperproductoras.